Por receberse aquí para la banda. Vamos que no me caiga. A ver si empezamos con esto, Lucas. Nada que le gusta, ¿eh? ¿Arrancamos? ¡Sí, sí, sí, ¡No, no, arriba Que que se pudra que se pudra todo, uh! Ahora... Que se pudra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 When I'm gonna go to the world, to tirade... the de la WALE para entrar a los chicos del refugio chicho, para ustedes, muchísimas gracias a todos quedan así, ya se llama SUNTEATRO quiere la gente? No sé. Ella me puede dormir si quiere. ¿Hacemos una más? ¿Quieren ¿Sí escuchar una más? ¿Sí? Pero tienen que cantar conmigo. Este tema lo reconoce. Lo tienen que cantar todos conmigo. Seguimos. Vamos. Vamos a presentar a la banda rapidito y seguimos con el último levita muchachas muchísimas muchachas más muchísimas gracias por todo de verdad gracias por el aguante sigue el corte tomé agua el último agua el levita más la chica levita más fuerte hicimos fama de la banda Tenía que presentar la banda ahora. pasa? Dale, vamos Dale así, seguidor vamos a ir pidiendo 1, 2, 3 4. Pará, pará, pará Pará pues el animador me no entendió. Está nervioso A ver quién le invita al animador A ver así la definición ¿Viste, Teníamos que presentar la banda ahora ensayamos toda la semana. Dale, a ver. Ahora los timbales tenemos al monstruo el 3 loco. Lucita, para Lujita ahora sí. en la banda en la banda tenemos el amigo el tozo mis el mi amigo venga de la banda compañero de la tierra! ¡Vamos a ir ¡Vamos ¡Vamos! La lo sé, la lo sé, la la la lo ya Oh, be caring me be a little bit. a